Catalina, Catalina, vuelve a la vida, lo que el diablo te da, el diablo te quita. Catalina, Catalina, vuelve a la vida, lo que el diablo te da, el diablo te quita. En nombre del demonio, manifiéstate hoy aquí. Hola familia Oxlack, bienvenidos a un video más de... Un caso paranormal, una evidencia de lo sobrenatural que vamos a analizar. Muchas de estas evidencias que me llegan son verdaderamente escalofriantes, pero a mí no me dan miedo, me dan mucha curiosidad. Sin embargo, debo decirles que sí hay algunas que me atemorizan, y precisamente el video que vamos a ver a continuación es uno de ellos. Es de aquellos videos que no me gustaría ver de noche. Y es que tiene como personaje principal una muñeca, y esas sí me dan miedo. Vamos a ver el video. Joder, te ¿verdad? y que da miedo. Nada ah, eso es Apura mira, ya estoy grabando. Me Mi abuelita dice harto miedo le tiene, apaga apagar la luz. Mi hermano ha con sus amigos, dice que harto miedo da. No creo, eso. verdad, vamos a ver, ver? Apura prende la vela, prende la vela.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 En nombre del demonio manifiéstate hoy aquí y en este día. Este video fue subido hace aproximadamente 3 años. No lo había visto en ninguna otra red social ni tampoco buscando en YouTube pude encontrar más copias de este video. Al parecer alguien solamente lo subió pero no dio más explicación al respecto y la verdad está muy interesante no sé ustedes qué opinen pero a mí me pareció muy real al menos el grito de la chica es bastante escalofriante me parece que es un miedo verdadero y ahí puedo medir si el video es verdadero o falso pero sabemos muy bien que los espíritus que los demonios o que el mismo Satanás no podría meterse en un muñeco y lo hiciera moverse o a lo mejor sí, y esta podría ser una evidencia. Si vemos en el video, parece que estas mujeres están tratando de invocar al maligno. De hacer que se haga presente el diablo. Tienen a una muñeca con la cual están intentando que este demonio se materialice. Y de pronto sucede esto, que las llena de pánico. Aquí y en este día. ¿Ves? quién lo subió, cuándo lo subieron, cuál era la intención que estaban teniendo estas mujeres para con esa muñeca, esos rezos o esas eh, palabras que se dicen en el video, de dónde la sacaron, en qué país sucedió, me parece que es Perú por el, la forma de hablar, quizá ustedes se identifiquen mucho mejor el acento, pero me gustaría saber toda esta información detrás de este video. Es un video que me ha causado bastante intriga. Me ha atemorizado con ese grito porque lo escuché con auriculares. Y se los he traído para revivirlo después de tres años por si encontramos a alguien que tenga más información y podamos conocer más sobre este video. Por el momento me gustaría su opinión. ¿Creen que sea verdadero? ¿Creen que esta muñeca sí se movió al ser invocado un demonio? Parece bastante difícil, pero a mí me pareció impresionante. Es un muy buen video de terror. Aquí se los dejo, déjenme sus comentarios y recuerden que cada día les traigo una nueva evidencia de lo paranormal. Si ustedes tienen alguna evidencia, mándamela a mi correo o a mi número de WhatsApp y se las estaré presentando aquí y dando mi punto de vista, analizándolo y a veces revelando la verdad. Mi nombre es Castro y juntos somos... La Legión Oxlack. Nos vemos. Hasta mañana.